¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y, bueno, estamos en circunstancias peculiares haciendo esta cuarentena obligatoria debido al coronavirus la cosa es así se me acumularon un montón de cosas que estuve recogiendo estos último, estas últimas semanas y en lugar de hacer un video extenso de prácticamente 4 horas lo que decidí hacer es mostrarles un par de cositas en mayor profundidad y que la cuarentena se nos haga un poco menos fatídica, ¿no? Vamos a empezar con estos álbumes de figurita que son icónicos para la gente de mi generación eh, Estos álbumes te los daban en la puerta de los colegios, generalmente para que vos te quedes enganchado como si fuera una especie de droga el primero te lo regalo y el segundo se pues, lo cobraban acá en este caso te daban el álbum de figuritas, si mal no recuerdo tal vez algún que otro paquetito y después comprabas los paquetes en, en el kiosco de enfrente del colegio a 10 centavos, salía el paquete. Y los pegabas con boligoma. Antes que nada, tengo que agradecerle de todo corazón a, a Taller Tronco, un manía maníaco, un Adersid amigo, que se copó y nos donó estos álbumes al museito de adercid de la nostalgia. Y la verdad es que yo no lo podía creer porque venía buscándolos hace mucho tiempo. Son muy singulares, ahora vamos a ver, así que. Taller Tronco Seba, te agradezco muchísimo y los invito a ustedes a que lo sigan en Instagram que hace un par de cosas muy zarpadas pines y diseños, serigrafías, todo ese tipo de cosas que... que tanto nos gustan a nosotros. Vamos a ver los álbumes. La cosa es así, este álbum no sé si no habrá sido el primero que lanzaron dice FIGUSA, USA, FIGUSA es una especie de juego de palabras con el mundial que se estaba jugando en ese momento pero el tema también es que la empresa que lo hace se llama FIGUSA, la empresa, la PYME, sería en este momento, a juzgar por la calidad del producto, ¿no? Te prometían premios acá, a cambio del álbum vos lo podías cambiar por una, si lo llenabas te daban una pelota de fútbol 5, pentagonal, disculpen mi ignorancia de fútbol, no sé qué es una pelota pentagonal, qué diferencia tiene con otra, o una cámara fotográfica con flash incorporado, lo cual milagroso en ese momento. Eh, Además, vale sorpresa en los sobrecitos. Dice una frase que me causa particular gracia. Tanta gracia como la cara del tipo este y la postura. Y además, la pelota ahí es muy graciosa la composición de la tapa. La particularidad con este álbum es que vos tenías que elegir un equipo que es el que jugaba contra Argentina, que está de este lado. Entonces, vos tenías que sí, o sí eh, te que tocar sí o sí las figuritas del equipo que habías elegido de perdidas de tener las dificultades de los demás equipos lo cual es... Me pone bastante nervioso en ese sentido eh, en este caso nuestro amiguito Sebas con esta letrita de primaria tan tierna y graciosa eligió Arabia Saudita por alguna razón vamos a empezar con nuestra querida selección del 94 si mal no recuerdo no estoy seguro pero sí en este juego mundial en el Camaradona le cortaron las piernas, puede ser Acá se lo ve con arito Un arito rojo Lo cual ya indica que sí Ya estaba consumiendo La bandera argentina Y jugadores de esa época Que no, definitivamente Me resulta imposible Reconocer, no porque El artista no los haya Hecho iguales, porque Maradona está muy bien hecho Sino porque no sé nada de fútbol Calculo que este será, no sé, será Batistuta o alguno de eso El Batigol eh, Los dibujitos evidentemente todavía... Ah, si lo comparas con el siguiente álbum el estilo todavía no estaba muy, muy, muy desarrollado y es bastante amateur En el lado de Arabia Saudita vemos la bandera de Arabia y acá notamos el amateurismo del dibujante con esta nula composición esto es una, esto es una, Uno dice que no hay errores en el arte, está todo bien, pero esto es un error Cómo está hecha esta, esta figurita eh, No sé si estará basado en jugadores reales Me parece que simplemente el dibujante dijo Bueno, voy a dibujar un montón de árabes todos iguales Les hizo una nariz ganchuda, unos bigotitos y y la tela esa que se ponen en la cabeza, algo que hoy en día llamaríamos racismo. Pasamos a la siguiente página, esto es muy gracioso. Jefes Barra Brava, a ver, ¿en qué carajo estábamos pensando que en un álbum para chicos poníamos. naturalizábamos a las Barras Bravas? ¿no? Mira, hay un chumbo ahí, esto claramente hoy no se podría hacer, hace 10 años no se hubiera podido hacer muy muy bizarro. Y más bizarro es esto. Miren lo que es en argentino encima, con un cohete en la boca. Esto es lo que nos decían que íbamos a hacer nosotros de grandes, básicamente. Un, un jamaiquino será esto, calculo. Gordo, peludo con piojos mexicano también gordo con un arma y el sombrero todo lleno de estereotipos raciales ahora hay algunos que no entiendo qué son porque este por ejemplo calculo que será un ruso este calculo que será un yankee pero este, este también es un ruso así que no sé cuál cuál es cuál este y este son orientales así que algunos debe ser China y otro Japón y los dibujo iguales otro árabe con una espada este no sé qué será también, yankee, vaya uno a saber en qué estaban pensando. Y esto es increíble: un zombie directamente. Y esto, este otro, no me quiero perder este tampoco. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué carajo es esto? En la última página dice: al costado del mundial. Y nos muestra a la gente que trabaja para que el mundial sea posible, al parecer. Eso es bastante noble: el árbitro, el chepide. La agarra pelotas Un aguatero, no sé por qué Las grupis El que filma la televisión El camarógrafo sería, mejor dicho un Médico Y Don Niembro Mira lo que es este dibujito de Don Niembro aquí. Qué singular, qué incómodo que me pone la carita esa Y este tipo que calculo que también será alguno con el, el, el patiño de Don Niembro Pero que yo en mi nulo conocimiento de de fútbol no, no sé quién es, un camarógrafo, el vendedor de Poca Bola, un chiste, una especie de chiste, y un milico, con un perro durísimo. Pasamos a Pelotitas del Mundial, y vemos más estereotipos raciales. España. Hay muchos que todavía sigo sin identificar que son, no sé cuál será la tierra del café. Disculpen mi ignorancia de estereotipos. O sea, Jamaica debe ser ese también, sí, tiene la bandera. Un árabe, el mexicano de nuevo. el mexicano, Todos los mexicanos tranzas los dibujaron, el chabón. Un japonés y un ruso cagado de frío. Una pelota en pelotas. Para el segundo álbum. Ya nuestro, nuestro dibujante había establecido mucho más su estilo. Se nota un estilo mucho más trabajado, mucho más estilizado, para la redundancia. Y además habían pasado al Photoshop. Eh, otra vez tenías que elegir qué equipos poner en cada lado. Está el lobito querido. Y algo que ahora que está el estilo mucho más definido. Creo reconocer a este dibujante, si no me equivoco, eh, su nombre es Chávez, dibujado en el diario hoy. Si no me equivoco, nunca, nunca pude corroborarlo a eso. Ahora tenemos un equipo, no sé, el equipo de Tineri creo que es este, el Cuervo, no, no, no tengo una más pálida idea. Ya mucho mejores los dibujos, muchísimo mejores. Y de nuevo elegía. O si sea, acá eligió el cuervo contra. ¿Qué, qué puede ser este huracán? Sí. El lobo. El lobito. Otra vez. No tengo ni idea de si los jugadores. Estarán basados en jugadores reales. Y la verdad es que tampoco me importa mucho. Y vemos que el formato es el mismo. Acá. No sé si hay barra. Sí, parece ser barra brava. estos. O fanáticos directamente nada más. El del pincha tiene dos ratones porque es pincha rata, un pirata, no sé, que la verdad es que estos son chistes de fútbol que no... primero que no me causan gracia, y segundo que no no los entiendo, no, es, es básicamente decir lo mismo. No sé por qué está muerto, por ejemplo, son todos chistes que, no, que, me, que se me pasan, los pierdo los chistes esos. Millonario. Garca, no sé, ¿qué son garcas los de River? Díganmelo ustedes en la caja de comentarios, por favor. Y acá de nuevo, eh, el detrás de escenas. Solamente acá ni siquiera te lo dicen. Vos lo pegabas y listo, y tenías que de alguna manera adivinar de qué se trataba todo esto. Un enfermero. No sé, coso de línea, como mierda se llama. Es que ese? Cono. No, no, no entiendo lo que dice Pero también sería un chiste sobre la Coca-Cola El dibujo muy gracioso el, el personaje sin dientes Como todos los vendedores de Coca-Cola, ¿no? Un choripanero, mirá Mirá lo que es eso Excelente choripanero El árbitro El que agarra las pelotas Un enfermerito más el, Y otra vez, otra vez miren esto Otra vez un miembro dibujado igual lo cual me, me pone más incómodo todavía porque si lo comparamos es prácticamente el mismo dibujo y encima, en este caso, eh, este estilo no tiene nada que ver con los demás dibujos lo cual es sumamente raro y este tipo de nuevo que no sé quién es y por último, las pelotitas de los equipos argentinos, River, Boca racing, etcétera, con unos dibujos mucho más graciosos que el álbum anterior. Y bueno gente, este fue el primer videito especial cuarentena, eh, Discúlpeme si me notaron un poco triste pero que toda esta situación me tiene muy, muy preocupado, eh, así que espero que nos veamos en el próximo video y que nos hagan el aguante. Hasta la próxima.